¿Qué pasa por ahora? Soy Kiney y estamos de vuelta un día más con un nuevo vídeo y un esperado vídeo de Ion. Un usuario de Twitter me ha pasado... Bueno, soy, vamos a ver, vamos a ver quién ha sido Hay que decirlo quién ha sido porque queda feo que me ha pasado y cosas y no diga... Bueno, eh, Xavi Hernández me ha informado hoy por Twitter eh, que hay un revuelo en servidor de ion américa con el esquigal con el servidor nuevo el esquigal y es que por lo visto van a fusionar el esquigal con el servidor catalán Ea, eh, era algo que ya dijimos hace muchísimo tiempo y es que eh, un nuevo server cuando hicieron hicieron fusión pues ahí va a ser algo malo pero bueno, eh, al final han visto que los jugadores, a, la tasa de jugadores ha bajado Y no habrá apenas actividad en el esquigal y lo van a fusionar con, con un catalán Que será otro servidor con pocos jugadores Por eso eh, irán a fusionar catalán con el esquigal Para que, no es no fusionar, es combinarlo Es decir, no va a cambiar el catalán de nombre El esquigal se va, eh, digamos que catalán se va a comer el servidor el esquigal ¿Qué ocurre con esto? Bien o lo voy a leer porque está aquí traducido. O voy a leer lo que... Bueno, yo no lo he traducido. O voy a leer lo que va a ocurrir. Eh, desde el 22 de mayo... No, el, la fecha límite es el 22 de mayo. Perdón, el 22 de mayo es cuando Catarán se va a combinar con el servidor El Esquigal. Es decir, todos los jugadores del servidor El Esquigal pasarán a formar el... A catalán, al señor catalán Eso Bueno, ¿qué ocurre? Os lo voy a poner aquí que lo veáis, ¿vale? Esto es muy fácil y mola ¿Qué ocurre aquí? Bien eh, De ahora hasta el 15 de hasta de mayo Podemos, digamos que migrar Nuestros personajes De el esquigal A catalán gratis Es decir, si tú tienes actualmente un personaje en el Esquigal y ya te quieres transferir a Catalán y no quieres esperar al 22 de mayo, va a ser gratis. Ahora la transferencia entre Catalán y Danaria eh, va a costar, perdón, la transferencia entre el Esquigal y Danaria va a costar 1600 en Coin o 1600 Black Cloud, que como se llama ahora en la moneda. Y luego lo típico entre Catalán y Denaria será limitada... Me va a costar dinero. Pero lo dicho, de Esquigal, es lo que es algo que no importa, de Esquigal a Catalán hasta el 15 de mayo va a ser gratis. Gratis migrar tu personaje. Pero, pero para todos aquellos que quieran esperar en Catalán, perdón, en el Esquigal hasta último momento van a tener una especie de ayudas es decir yo tengo mi personaje mi sorcerer en el esquigal y, voy a, y me da igual yo voy a esperarme hasta el 22 de mayo a que el propio Ion me mude a catalán pues mientras voy a disfrutar de un de un de un más de 400% de experiencia un más de 200% de caída un más de 200% de experiencia de elaboración y 200 de AP. ¿Veis? Luego, aparte, me van a dar eh, 50 contratos de transformación, un contrato de transformación antiguo, un pase de prestigio de 30 días, una caja de habilidad de amo. Me dan muchísimas cosas. Es decir, si actualmente tienes un PG, un personaje en Erskigal. Y ha dejado de jugar O tiene pensado volver, Entra ahora, coge todo esto ¿Vale? Y déjalo ahí O juega un poquito Y si lo tiene en pocos poco level Pues puede aprovechar ahora para nivelarlo a full level Y dejarlo ahí para Futura, digamos eh, Futuro, ahora Futuro evento, ¿por qué no? Yo voy a entrar, eh, no lo voy a grabar aquí eh, Luego lo haré Entraré con mi personaje, con mi Sorcerer Creo que se llamaba aquí el Samu creo que al final... O creo que fue Baneador Nick, no me acuerdo. Pero mis Sorcerer, eh, que tengo hecho en el Erskigal. Lo voy a mudar a eso, a... A catalán, porque se va a mudar. Pero antes de hacerlo, voy a aprovechar el evento. Y... Y bueno, y voy a, y voy a levearlo. Eh, esto también tiene alguna pregunta y respuesta que aquí tenéis en el foro. Pero es fácil. ¿Qué va a ocurrir con tu personaje? Bueno, el personaje... Eh, cuando se han mudado a catalán Le pondrán un nombre aleatorio El típico nombre que vemos cuando hay fusión de servidores Que tienen eh, número y letra No te asustes Te habrán enviado un email Un ítem email, un, un dentro del juego Con un eh, scroll de cambio de nick Lo más rápido podrán coger el nick que ellos usan Si tienen eh, un nick poco común un nombre poco común, no tienes por qué tener miedo a perder tu nombre el mío, Killer Samus, ¿quién va a quitármelo? o reviento como me lo quitáis eh, Puteles, ¿quién va a quitar mi nombre? nadie pero ahora si tienes un nombre muy, muy común dentro del juego y siempre luchas en los MMO por conseguirlo pues ahora tu oportunidad de, de volver a renombrar tu personaje a no ser que en el server catalán ya existe alguien con ese nombre. Recordemos que no es una fusión de servidores. Es una combinación de servidores. Es decir, el Esquigal pasa a formar parte de catalán. Catalán se come en el servidor Eresquigal. El y todo lo afectado son lo de Eresquigal. Si juegas en catalán, no tenga miedo que no te va a pasar nada con tu personaje. Igual que si juegas en Dalaria. Pero si juegas en esquigal si tienes que mirar bien todo. Dentro de lo que sería la web de Ion NA tenéis este escrito. Y aquí, se le da y puedo llevar a la pregunta frecuente de todo lo que conlleva la combinación vale del servidor Eresigal. No dice nada del otro mundo, porque ya lo sabemos, ya hemos pasado por varias fusiones. Pero si ahora eres nuevo en Ion América. Y juegas sin el Esquigal, pues bueno que lo haces para esto, para que no te asustes. Que a partir del 22 de mayo, el Esquigal ya no existe. ¿Vale? A partir del 22 de mayo, el Esquigal ya no existe. Y ya está. Hay algo que ya sabíamos que iba a pasar. Porque ya hay donde por sí está perdiendo muchos jugadores, eh, yo me incluyo. ¿Lo tengo instalado? Sí. Porque es mi juego de. digamos, que me ha dado. renombre en YouTube, en el mundo de los MMO de Ion. Y no lo borro. Aparte, si ocurren cosas como estas, pues me gusta tener el juego eh, instalado y actualizado para poder entrar y comprobarla. Y en el caso de tener que hacer un vídeo como este, si fuera otra cosa, pues no haría vídeo, porque. No es algo de suma importancia, pero esto sí es algo de suma importancia. Una fusión de servidores o una combinación de servidores es importante para la comunidad de ION América Si juegas en ION América pues... Aparte de... lo siento por ti, pues no tiene que verte afectado por esto. Pero si juegas en ION América sí. Y sobre todo si juegas en el servidor, eres Kigal. ¿Ya qué más? Pues nada, eh, estoy pensando en hacer un vídeo con los mmo gratuitos actuales para que tengáis en cuenta pues lo que hay actualmente en el mercado para que podáis elegir Ion no lo es todo, Ion ha perdido mucho, Ion no es lo que era hace 5 años donde uno disfrutaba leveando eh, donde uno disfrutaba yéndose a la entrada de file temple a buscar party para farmear file temple donde uno, donde uno disfrutaba eh, invadiendo Morheim, si era Helio, o si era Moya invadiendo Elden, o viceversa, para buscar PvP. Ahora no, ahora Ion se limita en entrar al juego, le vean a full level y ya en, el, en los últimos mapas, pues a vida. No mola, para eso prefiero entrar al juego que ya me dé un personaje full level, nada más entrar, para entrar de día en, en eso, para luego nada. Lo veo un derroche de, de tiempo. Por eso Ion ha perdido lo que ha perdido. Eh, decían que era... De hecho, mejor de porque... Ponían a Ion cuando anunciaron la 6.0 como Aion Revive. Como el, el renacimiento de Aion. Sí, el renacimiento en las mecánicas. En alguna mecánica y, y en la skill. Pero el, le han cagado en lo que es la vida del juego. Lo que es la experiencia jugable es lo que hay muchos me dicen que por qué no vuelvo a yo que por qué no juego que por qué eh, es obvio no si hace falta hacer un vídeo picando todo eso para que lo entendáis pues lo haré sin más recordar que me tenéis en Twitch todos los días recordar que me tenéis en Twitch todos los santos días retransmitiendo juegos que bueno alguien Online Patch of Sail. Player, para Crown o algún que otro juego aleatorio. Me que podéis, podéis sugerirme juegos para jugar en directo. A veces esas retransmisiones las suelo hacer a la vez en YouTube y en Facebook para bueno para que me veáis lo que no pueden verme en Twitch y atraeros al canal de Twitch. También recordar que tengo mi canal secundario, Fran Pancorbo en Twitch, donde suelo hacer directos también casi a diario. Dibujando o haciendo trabajo para otros streamers. Recordad que soy diseñador gráfico, dibujante e ilustrador. Tanto para mí como para otros streamers. Eh, otro, otra gente que tiene canales de Twitch o YouTube. Y sin más, pues bueno, ya sabéis que sigo por aquí en YouTube. Sigo en Twitch. Eh, no voy a irme nunca. Aunque no tengamos 100.000 suscriptores. Y aunque estemos a punto de, a punto de llegar a los 10.000. Suscriptores después de sea, Casi 7 años en Youtube Sin más soy Killer Un fort like Ponedme vuestro comentario sobre lo sucedido Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós